Sin llamar a preocupación ni alertarse, pero sí llamar a la atención en sentido general con el tema que está circulando ya en diferentes países del mundo de la llamada viruela del mono. Precisamente en el día de hoy el presidente del colegio médico, el doctor senen Cava, demandó de la población precisamente tener precaución ante la incidencia de la llamada viruela del mono, la cual ya ha empezado a afectar determinados núcleos de la población de Estados Unidos, así como otras regiones de Europa y América del Sur, señores. Llamar la atención de lo que está ocurriendo con esta viruela del mono. Para tener la debida precaución, vamos a escuchar la palabra del presidente del Colegio Médico, por favor. Vamos a escucharla. Tenemos en América, desde de, el extremo norte, en el, Estados Unidos, Canadá, que sí, han sí, reportado sí. casos, hasta el extremo austral. Argentina acaba de, de, ya de poner en conocimiento ante las autoridades que también tienen casos. Nosotros no podemos quedarnos atrás, es correcto que ya se comiencen a emitir las alertas epidemiológicas toda vez que en nuestro país es parte de ese trasiego habitual de turistas y de vuelos que van a otra parte del mundo, debemos de estar eh, al tanto, alerta y emitir las alertas que se corresponden. Mire, Están escuchando ahí ustedes de la manera que el doctor está explicando precisamente que la viruela del mono no tiene, con, mire, no tiene la contagiosidad de otras enfermedades, pero las lesiones pueden causar mucha picación, fiebre, dolor corporal, mire, una especie de cefalea entre otros síntomas que pudiera presentar. Reitero, no tenemos de qué alertarnos, pero sí tener la debida precaución y el cuidado. Reiterar los temas de la higiene, el lavado de mano constante y tratar de evitar cualquier situación de esos contactos que a veces pueden ser peligrosos. Hasta ahora no es nada de qué alarmarnos, pero sí tener la debida precaución ante este otro fenómeno que nos llega. Nos salimos, apenas estamos en el COVID y ya tenemos la viruela del mono. Vamos a apretar atención.